bueno hay un tema muy grave que está ocurriendo en colombia y es el asesinato de líderes sociales todos pensábamos que con un cambio de gobierno pues que el asesinato de líderes sociales iba a, iba a parar entonces cuando estábamos en campaña pues solíamos poner los nombres de los líderes sociales asesinados eh, en primeras en primeras páginas y solíamos hacer eh, grandes eh, tendencias con los líderes que iban siendo asesinados de hecho muchas veces yo dije que eh, los líderes sociales solo eran importantes el día de su muerte, porque nunca antes se les reconocía, pero el día que se morían, pues sí, eh, los volvíamos famosos por un día en redes sociales. Eh, pues lo que ocurrió ahora es muy grave. En el primer trimestre de este año, el 2023, ya van 41 líderes sociales asesinados. Eh, ya uno no ve que sean tendencias, ya uno no ve que eh, la prensa, que las noticias estén anunciando a diario que eh, todos los días se están asesinando líderes sociales en Colombia, incluso hasta concejales. Hay eh, el caso de concejales, de candidatos a consejos, de eh, personas, miembros de la Colombia humana que han sido asesinados en diferentes regiones del país. Y esto pues es muy grave porque eh, lo que vemos es que el conflicto, el problema eh, interno sigue ahí, sigue vivo que pese a los esfuerzos que se están haciendo y los llamados de paz que se están haciendo, pues el conflicto está ahí, está vivo, y a todo aquel que piense diferente, pues eh, sí, es, lo siguen asesinando en Colombia. Así pues que eh, lo que yo eh, tengo entendido es que desde el gobierno se están haciendo muchísimos esfuerzos y muchísimos llamados para respetar la vida de los líderes sociales. Últimamente, eh, la Policía de Colombia, las Fuerzas Armadas han presionado mucho sobre los grupos armados y también sobre los grupos eh, de narcotráfico en el país. Esto, eh, esta presión desde el Estado pues, ha hecho que ellos respondan también, generando una presión eh, a través del asesinato de líderes sociales en las diferentes regiones del país. Entonces muchos dicen hoy, esto es culpa de Petro, culpa de Petro, ¿por qué Petro no ha solucionado eso? Pues simple y sencillamente porque lo que Petro hace es hacer un llamado a la paz, es hacer un llamado a que se sienten a negociar una paz, pero estas personas lo que hacen, estos grupos lo que hacen es intentar generar presión a través del asesinato de líderes sociales. Eh, yo lo que los invito a todos y a todas es para que nos juntemos, para que nos unamos, para que sigamos denunciando a nivel internacional el asesinato de líderes sociales, para que le sigamos contando al mundo que eh, en alguna región de, del país en este momento tal vez estén asesinando a un líder social, tal vez estén amenazando a un líder o a una lideresa social, que en este momento en que ustedes me están viendo acá tal vez hay un líder o una lideresa social que está buscando a dónde ir porque no tiene protección. Eh, sabemos que eh, la unidad nacional de protección está trabajando también muy fuerte para proteger la mayor cantidad de líderes posibles, pero que hasta hoy pues, el gobierno está tratando de recuperar cada una de las entidades del estado de manos de la corrupción, porque ustedes saben bien eh, los últimos escándalos que eh, hubieron en la unidad nacional de, de protección, eh, que incluso el mismo director de, de la UNP pues, sufrió un atentado y que al parecer este atentado eh, tendría que ver con... Uh, eh, con uh, las investigaciones Y los cambios que se estaban llevando Al interior de la UNP eh, A todos ustedes eh, los espero Esta noche eh, y todas las noches eh, 7pm Hora de Francia 12 del mediodía hora de Colombia En eh, Conecta Colombia eh, Un espacio para que eh, podamos avanzar Y dialogar en estos temas eh, A mayor profundidad eh, Yo soy General Usuga, Síganme en mis redes sociales Nos vemos más tarde, chao chao bueno, muy buenas noches para ti, Géner. Muy buenas noches para todas las amigas y amigos que siguen esta importante emisión de comunicación alternativa aquí desde Francia. Eh, un saludo muy especial para Joana Ospina, la directora de este proyecto de la revista Reacción, Revista Digital, eh, de la cual también orgullosamente hago parte. Bueno, el tema que hoy nos trata es un tema de, de mucha importancia, es un tema eh, muy doloroso, eh, es el asesinato de lideresas y líderes sociales en Colombia. Eh, como a pesar de tener un gobierno progresista, es decir, un gobierno que está por la defensa de los derechos ciudadanos y por la, la defensa de la vida como un derecho eh, mayor, se siguen cometiendo de manera sistemática asesinatos contra los líderes y lideresas sociales y tenemos que mirar algunos elementos que marcan ese, ese exterminio esa, ese asesinato sistemático y repetitivo eh, tenemos que recordar cómo la extrema derecha desde los años 80 y 90 diseña toda una política de eliminación de la izquierda revolucionaria en Colombia, de la izquierda eh, militante en nuestro país. Y eso llevó a estos gravísimos crímenes contra la humanidad cometidos desde el Estado, con patrocinio del Estado, con complicidad de muchos actores eh, del Estado colombiano. La extrema derecha sigue con esa política de exterminio y bien si se dio y entendió que lo más conveniente era reconocer una derrota electoral y permitir que un gobierno progresista eh, gobernara el país o estuviera en la presidencia del país no renuncia ni al poder económico ni renuncia a eliminar quienes eh, para la extrema derecha, en su visión hegemónica, consideran que son el enemigo fundamental. Es decir, esos quienes desde abajo realmente están construyendo un poder alternativo a, a ese poder eh, autoritario. Entonces, eh, la eliminación de líderes y líderes sociales en Colombia hace parte de una política de la extrema derecha colombiana. Y tenemos que mirar en todo este, eh, digamos, perverso eh, visión política de eliminación de, la, de, la, de los líderes y lideresas sociales en Colombia, juegan muchos elementos. Tenemos que mirar entonces cómo el narcotráfico sigue siendo eh, un factor fundamental de, de confrontación porque son muchos los millones de dólares que están en juego en cada región, en cada sitio donde se produzca la hoja de coca. Y recordemos que el narcotraficante finalmente o el gran narcotraficante no es el, el productor de la hoja de coca o de la pasta de base. Eh, recordemos que la la producción de coca crece cada año, el consumo en los países del norte, en Europa y Estados Unidos particularmente va en aumento y eso nos, nos demuestra entonces cómo ese gran negocio del narcotráfico no se resuelve con el envío de unos cuantos kilos. Eh, sale por puertos del país, sale por los aeropuertos del país en grandes cantidades. ¿Y quién controla eso? ¿Era quien controlaba el Estado o quien controla todavía una parte del Estado? Y ahí quiero referirme particularmente entonces como eh, la institucionalidad todavía está en disputa, es decir, no tenemos todavía una democracia, estamos dando pasos con este primer gobierno progresista en Colombia. Sin embargo, eh, la extrema derecha dejó todas sus cartas, Posibles. de una parte el saqueo al Estado, eso impide que haya posibilidades de políticas eh, inmediatas para llegar a los territorios, pero también recordemos la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría en particular eh, juegan en favor de la extrema derecha de ese, de ese régimen autoritario y totalitario. Que, eh, al cual el gobierno Petro debe, debe coexistir con esa, con esa realidad. Eh, yo pienso que detener eh, la ola de muertes, la ola de asesinatos contra líderes y lideresas sociales en Colombia pasa por mantener la movilización ciudadana activa. Las redes de denuncia deben seguir eh, moviéndose, ya Colombia tiene un importante espectro de un gran movimiento de derechos humanos, entonces hay que denunciar, hay que exigir garantías, pero sobre todo la, las comunidades deben movilizarse, es la movilización ciudadana, tanto en el campo como en, lo, en los centros urbanos, lo que permitirá dar garantías a los líderes sociales en nuestro país. Eh, yo dejaría ahí para no alargar, sin embargo, queda abierta para nuevas, eh, nuevos eh, encuentros y profundizar sobre temas tan delicados como este que atraviesa a los liderazgos sociales en Colombia. Un abrazo para todas y para todos con la gran esperanza que seguramente la paz total será una realidad en Colombia. Esperemos que sea en un plazo lo más corto posible.